en la venta del programa. ¿no? No. Me molesta mucho que Fran haga arranca de esa manera de esa cámara ya, a tu mejor perfil. Me molesta mucho cuando Fran estalquea minas que son novias de Me, me choca porque ah. las empieza a seguir ah. y es como la todo el tiempo principal. estalquea, estalquea, estalquea. No, pero y no yo tomo. y yo ¿qué haces estás No, pero es es novia de, no me importa que sea la novia de porque está subiendo fotos en culo la novia de. No me gusta que hagas eso. Bombazo. Porque a mí no me sí, sí, sí, sí. siguen por ser la novia. de él. ¡Bombazo! ¡Bombazo! ¿Bombazo? ¿Lo dices? No, no, no, yo... No, pero él lo no sabe igual. Espera, espera. Cuidalo vos, Guillermo. Cuidalo Fran. No publiques eso porque... No, pero él lo sabe igual. Esto crea novias de otros. Bien. vez sí. ah, es inofensivo igual. Es inofensivo. Lo hace, por ejemplo, lo hace como no, porque yo por ejemplo... no, no voy a decir ejemplo. No voy a decir ejemplo. Quién. No sé si sabrás quién, pero sí. me, me choca mucho cada vez. Cuando cortemos lo voy a decir. Bueno. Porque... Bueno, nos vinimos para arrancar. No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Full Heart TV, un resumen de tecnología y gaming y entrevistas. Y ahora muy particular que vamos a hacer hoy. Mira, nos vinimos a un lugar muy conocido acá en Palermo. Estamos en Prana, la peluquería de los famosos. Toda la escena se ha venido a cortar acá, pero vamos a ver si nos recibe Marky y nos cuenta un poquito más. Y a ver a quién podemos hacer, a quién podemos entrevistar. Está Marky, Marky. Ahí está, mira, nos recibe gente que está acordado en este momento. ¿Cómo va, Marquis? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo en orden, por suerte. Bueno, dije que veníamos a un lugar particular en el que han venido muchas figuras a cortarse, a hacerse color. ¿Qué nombres tenemos que han venido por acá? Sensacional. Bueno, antes que nada, Prana Palermo arrancó hace un año y medio. Sí. El día de la inauguración sí. arrancamos directamente con Duki, con Iz que bueno, nos dieron una mano, son amigos, de, nos conocemos desde la época del Quinto Escalón. Sí. Y bueno, primero de nada arrancamos con ellos, después empezamos a conocer... un un poquito de los artistas emergentes que arrancaron en la movida del trap. Bueno, después empezó a venir Babi y nos metimos en la parte del streamer. Bien. En la parte de stream con el tema de Twitch, el Nono Live y hoy justamente tenemos a Brixila que está que se está luqueando, está preparando para nosotros. Tenemos un streamer acá, streamer o streamer mujer, no. Streamer mujer, streamer mujer. Tenemos streamer mujer, tenemos Brixila, la conocemos, y es amiga. Gracias, Y Mira, ahí está. Ahora nos vamos a meter y vamos a conocer los comienzos, estuvimos desde el comienzo Los arranques de Brisa Brixilla, eh, para los amigos, en un ratito En Furcar TV más que escribe. No, escribe. No, ¿esa es eh, eso, eso es de No, no sé, la verdad que estoy empezando. Me, me cuesta un poco todavía soldarme Siento que todavía no encontré bien mi lugar. Bueno. Pero me gusta demasiado hacerlo. La última vez es que hablamos. Yo no solo dijimos, dale, dale, metele, metele Fran decía, dale, dale, metele, metele Vos tenías el tema de que no sabías jugar a nada Sí Vos dijiste Ya lo dije y, y no querías meterte por ese lado Bueno, pero te metiste en paz haciendo IRL O, o tal vez charlando con la gente, con el chat Me gusta mucho hacer IRL eh, De todas formas estoy aprendiendo a jugar un poco LOL Sí, y Juego un poco LOL Pero lo que más hago por ahí es eh, jugar con otros streamers Sí Entonces nos divertimos más Hacemos juegos o por ahí jugamos otras cosas con más pavas, bien. que nos haga reír, nos peleamos entre nosotros, y eso le gusta mucho a la gente. Y lo que me gusta mucho también es aprender con mis viewers. Está bueno. Entonces lo que hago por ahí es jugar a algo y pedirle ayuda a ellos. Está bueno. Entonces, eh, nada, ellos me van enseñando y se van riendo de que no sé hacer cosas y, y eso está, está muy bueno, me hace sentir bien. Porque sí. ellos saben que yo no sé. Y está buenísimo que me acepten así. Cuando acompañabas viajes con chicos. Sí. ¿No? Hace sí. muy poco, ¿no? Hace muy poco, el año pasado el hice. año pasado ¿Te sí. imaginabas streameando, teniendo no. un público, teniendo gente que esté mirando lo que estás haciendo? No, de hecho eh, me inició, por así decirlo honesto, mi hermano que, claro. que le streamea y lo hacía en casa jugando con él, pero lo veía más como una tontería. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es mi hermano y sí. por algo había que pelear. Y, Siempre discutíamos por los gritos o por el juego, yo no entendía mucho. Sí. Y ahora que veo que realmente tiene mucho futuro y que, y que hay otras cosas, más allá sí. de un simple juego o, sí. o de estar ahí, nada, como que me atrapó muchísimo. Y viéndolo a mi hermano simplemente no, no me veía nunca haciendo esto. Primera anécdota, ¿el stream de tu hermano fue el que terminó? Sí haciéndote conocer a Fran, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo fue? Eh, la verdad es que yo no lo vi ese stream porque pasó mucho, creo que se borró y al principio no me interesó verlo tampoco. Yo estaba en un cumpleaños en mi departamento mi hermano eh, estaba en stream sí. y Fran también. Se ve que Fran vio un clip eh, en el que yo estaba con mi hermano sí. y como que le gusté, parece sí. se metió al stream de mi hermano y... Eh, le dijo algo así como que. Tu novia es muy bonita, ¿sí? Me pasan un clip, ¿Sí? común y corriente, tipo como me pasan siempre yo sí. clips. Para que me reacciones. Y, y aparece el pibe, este chico, que es mi cuñado. Ahora, amiga, eh, ahora es tu cuñado. Ahora es mi cuñado. Sí, importante. Yo un siempre que estaba no sé qué diciendo y estaba brisa al lado. Mi cuñado es de piel oscura y mi novia de piel blanca, porque yo no dos tu papá. Entonces dije, es la novia ¿Es del pibe. ¿Qué, qué poronga es una mina del chabón en el stream. Claro. Los dos hablando de boludeces. Es la novia, listo, ya está. Y le pongo, muy linda tu novia, algo así, porque después de el clip entra a su stream. No de mi hermana. Y yo ahí miro la cámara, chicos, ya saben qué hacer. Y empiezo a estar estarán de ella, explotado el Un osado. <risa> un osado, se van a la mierda porque si la yo novia. la novia... Y nada, yo estaba en el cumpleaños y mi celular explotó, literal. Yo tenía un celular re pedorro, sí. y se, no, fue un cabo. Y estalló de menciones, de cosas. Sí. Porque todo el ejército te fue a buscar. Sí, ¿no? de, de, men, de mensajes diciendo sí, Caster, yo no entendía nada, digo claro. qué mierda está pasando acá, no sé, me van a venir a chorear, algo Pregunta, claro. Pregunta clave. de azafata terminaste o empezaste a estudiar? No, no, yo no terminé, me recibí todo. ¿Sí? Y, y no quise buscar trabajo porque, claro. nada, encontré una oportunidad nueva. La verdad que me enloquece en el stream. ¿Te gusta? Me gusta muchísimo. Sí. ¿Por, ¿Y por dónde lo ves? Está recién empezando, pero ¿por dónde lo ves que puedes seguir? ¿Por qué lado puede ir? Por el lado, bueno, te gusta ir estás metiendo la LOL, pero ¿por dónde la ves? Yo me veo mucho ayudando a la gente. Mi vieja me vivió con, con, no sé si conoces, constelaciones familiares, codificación, ah, yoga. Es como muy espiritual, ¿no Sí. Y a mí me gusta, me gustaría poder ayudar a la gente de ese lado también y nada la verdad que nunca soy de seguir planes oh, me gusta okay. mucho el re y ir haciendo y, y aprendiendo al hacer entonces por el momento mi proyecto sería ir haciendo y aprendiendo con la gente haciendo sí. IRL, y a poco jugando lo que sea, para poder tener mis cosas sí instalando mis juegos ir instalando mis cosas también porque es como que ¿no? ahora me siento muy usurpadora claro. eh, y, y para ir practicando también para stream y aprendiendo otras cosas me gustaría hacer juegos y, y eso también viene la parte fea pero que existe heiteo sí, Re sí. recibís mucho heiteo recibiste eh, al principio era mucho porque era como con Fran por conveniencia, hay gente que el otro, que en realidad nada que ver porque yo a Fran no lo conocía. Cero, no lo tenías ni Cero, idea. ni idea, no tenías ni idea, ni a Fran, ni a Bacobo, ni a nadie. Claro. Nada que ver con ese mundo. ¿Qué mirabas? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba? Mirabas YouTube, Netflix. Todo el... Netflix. Sí, YouTube también, pero no, no mirabas esas cosas. qué mirabas en YouTube? Cualquier post, un de... Ah, cualquier cosa, documentales no sé, nada que ver. Sí. Nada que ver, que de hecho lo sigo haciendo. Claro. No, eh, no, Netflix, estoy en línea. Yo era mucho de estar con mis amigas, de escuchar mucha música, de otras cosas. Eh, que no las dejé de hacer, pero sí las hago eh, menos. perfecta antes, en 2018, mediados de 2018 y cómo es una noche perfecta ahora? Una noche perfecta de antes sí. era estar en mi departamento, sí. cocinar entre nosotras y comprar vino blanco, sí. tomar vino blanco con mis amigos jugando a las cartas o mirando una peli, haciendo tipo pijama para mí era una noche perfecta. Bien. mi noche ideal. No. Sí. Se lo regalé a Francisco para su cumpleaños, imagínate si no seré gorda que yo ahora disfruto de que Francisco da Fernet ¿Sí? y lleve Doritos a la cama para mirar eh, lo que sea ¿Sí? Netflix, Game of Thrones o golosinas eh, Bien o birra con pochoclos alados y nos tiramos y podemos estar horas mirando la tele y eso me gusta Excelente ¿Qué miras en tele? En no, tele, no? tele no. ¿Qué miras en.? Eh... No aprendiste nunca la tele, ¿no? No. ¿Qué es lo último que miraste, que viste en tele alguna vez en tu vida? Que te acuerdes. Que miré yo por decisión sí, propia. Una novela, serie, programa, algo. Eh... Ah, es que no tengo tele hace tanto. Ya sé, los dibujitos animados, Cartoon Network creo que es, que mirábamos cuando vivía en el departamento con Bien. las chicas. Tengo una de mis amigas, Luli, es fanática de los dibujitos animados y miramos dibujitos animados. ¿Cualquier dibujito animado? Cualquiera. ¿Que claro, ahora lo pueden ver también en.? en... Sí, lo podemos ver. Netflix, es una tontería sea. igual, pero si me vas a preguntar, la realidad es no, esa. No, dibujitos ¿Sabes quién es Tinelli? Sí, sí lo tengo, pero no, no, no. Lo tengo, <risa> no tengo visto, lo no tengo visto. tengo, pero. Ay, no, alguna vez lo he visto, pero ¿Viste no. Viste que hacen bailes, hacen esas cosas. Esas cosas raras que a mi mamá no le gustan. ¿No le gustan a tu mamá? No, mi mamá tenía, me tenía prohibido mirar eso de ese tipo. Inche de San de Lorenzo, hincha San Lorenzo tiene. Sí. Lo, lo único bueno que tiene. Escuchame, uh, le tiramos ¿vis? bis. Sí, le tiramos bis. Sí, si no me va a contratar nunca, Marcelo. Marcelo. <risa> Marcelo. Marcelo. No Marcelo. Marcelo. Escúchame, eh, entonces tele nada, nunca, pero sí, no. sí, series, sí, series. Netflix me creo que me lo di vuelta ya. Viste todo. Y ahora estamos, eh, Flan había mirado Game of Thrones y, y me la hizo ver y estamos con Game of Thrones ahora. ¿Estás al día no? Va, no? Vas mirando. Es que no estoy al día, creo que estoy en la temporada 5. Bien, se no mueren, ¿no? No, ¿no? no, Todo vas, el mundo se muere en esa spoilear, serie de mierda. Basta de spoilear. Igual sí, cállate, vas a Ay, hacer no. Ay, una no, mensaje. Vos me estás filmando en mi perfil malo, ¿sabías? Titanic según ¿sí? me sabías. Sí, esa la vi, también la tengo de alguna vez. ¡Ah! El marido de mi mamá me dijo que me dijo: Mándale un saludo que yo lo veo todos los días. Sí. Una cosa dije, mi, prima. mi mamá te mira siempre. La puta que te parió. es el marido de mi vieja? Le digo Le digo, pero me veo que va a ser una cagada que yo le diga eso. Y bueno, un saludo grande sí. al marido de la a vieja. A Claudio. A Claudio. Un saludo grande a Claudio. con la gente que te para, te saluda, te dice, te hace buena onda. Uy, ese es un tema que quería tocar, particularmente para que la a gente ver. lo vea y no lo vuelva a repetir. No. A ver. Eh, en los que No, re bien, la gente es súper cálida, los sí, seguidores están son pero hay codazo tipo... Eso te iba a decir. Ah, a ver, contame. Me, ay, cómo me caga que... ¿Vienen a saludarlo a Fran por ahí? Sí. Yo no pido que me conozcan, ¿eh? No, no, no. A mí no, no necesito que nadie sepa mi nombre, está todo bien con que no me conozcan. Pero mínimo sí. el respeto de cuando van a saludar, decir un hola general, claro. por lo menos. Si no, vienen tipo y me atropellan directamente. Que te respeten, que me estás a... al lado. Que digan hola. de ¿Sos o sea? un ser humano, Sos una claro. novia de alguien, claro. sos un ser humano, sos claro. ser, o sea, ponerle que fueses, no sé, contadora y no tenés exposición. Igual, es una persona Igual, que... es horrible, a veces estamos cenando y, y ni siquiera permiso cuando estamos en el medio de la cena. Sí. Eh, ni siquiera un hola general, como para decir... Bueno, hola, permiso, ¿cómo está? Me quieres hacer una foto. Nada. ¿Nada? Sí. Y lo peor es cuando te empujan y te dicen, ¿me sacas una foto? ¡Hijo de puta! Claro. Me van a vos. atropellar. Me solo. Nada. Claro. No me, no me rompo. Y no me queda otra que decir, sí, te salgo una foto, hijo de puta. Me de agradecen. ¿Con quiénes te has cruzado en este tiempo y recibiste buena onda? de amigos de fran, streamers, gente con la que, si no, ¿sabes qué? Sí, sí, que es un fenómeno. Me no, deber... sí, sí, lo amo. Te digo por decir, pero ¿con quiénes, quiénes cruzaste, viste? Mira, la verdad que en la comunidad no hay nadie mala leche, ni forro, ni mala onda. Todos los que he conocido me caen bien. Bien. Hay algunos que me caen mejor que otros, lógicamente, pero no, sí, sí lo amo. Sí, sí, para mí es... Es un genio. Es un genio. Eh, no sé, pero tuve la oportunidad de conocer, no sé, a Duki, a Babi, a ¿Sí? Neo, y me parecieron personas súper lindas también. Qué bueno. No las conozco bueno. en profundidad, pero la no, verdad pero que. las cruzaste, las cruzaste sí, y, te y, buena. y me parecieron muy lindas personas. Este, después, no sé, con amigos de y me llevo muy bien con, con Lauti, que fue el que le, le recomendó el auto a Fran. Sí. A Fafi también lo adoro. Eh, todos niños. Sí, son, todos hombres. Sí. Todos hombres y me encanta. Bien. Eh, con las chicas de alguna chica de la comunidad, ¿te llevaste? ¿Te cruzaste? ¿Te viste? Sí. Eh, a Luchi la amo, Luchi. por ejemplo. Y bueno, con la chilena me llevo bien. Claro. Este. No, la verdad es que me llevo muy bien con los hombres, sí. Che, y música, justo hablaste de música. ¿Qué escuchabas antes y qué escuchas ahora? ¿O más o menos escuchabas lo mismo? No, más o menos escuchaba lo mismo, lo que cifran sí, me, me adentró en, sí. en el trap. Claro. que antes no escuchaba mucho, o sea, más, Duki sí, porque Duki es Duki, sí. pero hay algunos temas que por ahí no, no los tenía y ahora escucho, pero no, en general escucho más o menos, las escuchaba más o menos la misma cosa. ¿Qué cosas que hacía Fran ahora no hace más? No hay que prohibirle, hay que dejar sí, sí. ser libre yo al no ser, de José, ah, por eso, lo pero lo por ahí hay cosas que hace solo, viste, que dice, no, mira, sí. ataques a Instagram, no hacemos más con él. <coughs> no, eso no lo hace más, claramente, pero no porque yo se lo haya pedido. Medio que se dio cuenta. Hay cosas que se las pido. <risa> a ver. Pero. ¿Qué no, le, ¿qué o le sea, pedís? vos hablas en el tema del stream nada más sí, o en el... general. Vamos primero con el stream. Eh, y se, se atiene un poquitito a hablar de mujeres. Se cuida un poco, ¿no? Sí, se cuida un poco. Yo no le digo nada igual cuando, cuando estás jodiendo y eso, no le digo nada, pero sabe que soy un poco celosa y. Bien. Y hay cosas que me molestan. Pero que hay otras que no, o sea, él puede hablar de culos y de tetas. Bien. Con libertad. ¿Cómo quedó? ¿Cómo estamos? A ver. Sí, me después, Soy yo veo bien, desmechado. Sí, desmeché. Soy Johnny Bravo, ¿viste? Después lo levantamos un... Le sí, sí, sí. falta el uh. 9 y la Z. A ver, a ver. Atrás. Acá. Ah, mira, mira, mira. Mira esto. A ver. Le pone el polvito de la tierra. ¿El polvito mágico? El polvito eh. del amor. El polvito del amor. Ay, estoy pensando en stream, qué cosa... Ah, seguí pensando? Sí, me quedé pensando. Porque se porta bastante bien, mi chiquito. No es de fantástica. ¿Qué cosas no, no harías vos en stream porque él te dice también Porque Te dice no porque sabes que le puede molestar. Acá somos libres, acá dejamos ser... No, nada. No, yo creo que no haría nada que le pueda molestar. De hecho, porque no lo haría, pero porque no lo hago. Um, y nunca lo hice. Sentís que Fran antes salía menos... De lo que sale ahora con vos Sí, el otro día tuvimos un encontrazo Porque yo le digo Che, vamos a hacer esto y vamos a lo otro no sé qué Y como que me dijo Vos sabés que yo soy un, un pibe que le gusta estar adentro con la computadora, tranquilo, y vos como que todo el tiempo querés salir, y no sé qué, y yo le digo, y bueno, yo soy una piba que todo el tiempo sale y no sí. me gusta estar encerrada, entonces ¿qué hacemos? ¿En qué quedamos? Claro. Y salimos. Bien. Ah, Esta vez ganaste vos. Gané. Pero muchas otras gané él y lo entiendo ahí. Lo, Y con el tema del equipo lo estás acompañando. Uy, sí, pero mira. Es ¿no? en eso hizo, sí. hizo nacer en mí. Sí. Eh, una pasión que no había tenido por nada. Mira. No, Z me, me causa algo que nunca, nunca había sentido. Bien. Sinceramente. Porque pone, like, yo soy futbolero, sé sí. que Fran no, pero a nosotros el fútbol nos causa esa cosa. A mí me gusta. Tipo, no, no soy de mirar eh, fútbol por la tele o eso, pero si era de acompañar a mi equipo. ¿Pincha de? Eh, unión de Curarú, carajo. Que es de mi pueblito, de, dónde? de donde soy yo. ¿De, unión de, dónde? de Curarú. Curarú es el pueblo ah, donde era yo ah, de... El equipo. No bueno, soy de Boca, pero no. yo viví hasta mis 13 años en Curarú. Mira, ¿sabés que yo es? hice cobertura de fútbol de todo, de Torneo Argentino A, Argentino B y no escuché nunca de Unión de y no, cu cu Curarú. Y no, porque Curarú es un cosito de pueblito. ¿Vale? ¿Sí y escuchame, y, y te gustaba, miraba fútbol, te gustaba ver. Iba a la calle Ah, Iba buena. a la cancha todos los domingos con mi familia, pero también porque era una tradición familiar. Que de todas formas no me daba la pasión que siento ahora con 9z. Pero viste que es muy futbolero lo de 9Z, muy futbolero. El que... Es el, el que equipo del pueblo, sí. nosotros decimos eso. ¿Te ves, te imaginas viviendo en otro país? Sí, definitivamente. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? Es que no, no conozco muchos países, pero cuando fuimos a España, me encantó España. Pasaron bien? Sí, iría a irme a España. Aparte, de la que ahí tiene sus tías también y es como, bien. nada, me encantó España. Me vería viviendo en España, cuando cuando sea. No, cada uno tiene su familia hecha también. Yo claro. estoy acá como, más allá de que los tengo y sé que están, este, acá yo tengo una vida nueva. No, no dependo más de ellos. ¿Hiciste secundaria ya? Sí. Toda la secundaria. ¿Y cuándo viniste acá? Yo acá me vine en, en 2015, terminé el secundario. Me vine a vivir en febrero de 2016. Bien. ¿Y Vivía con bien. mi hermano. ¿Y si te estudiaste, estudiaste academia. Me puse a estudiar a, a zafata. Claro. Eh, además de ser a zafata, tengo mini titulines, como digo yo. Sí. Soy depiladora. Eh, bien. Estudié make-up Bien. Bueno, maquillaje social. Es estudié. Um, sí. La podemos sumar. Bueno, porque a yo prana. sé que estudié algo más. Estamos ahí armando un proyecto. Eh, ¿Qué más hice? Yo sé que hice algo más. ¿Y nunca viste hacer ese contenido en YouTube, en Instagram, donde ¿no sea? Y sí, también me gustaría. Bueno. ¿Sabes qué me gustaría estudiar eh, maquillaje? De, eh, sí, como, como de ficción de social, de, como eso. Como, de eso, como de efecto sí. Como cuando te hiciste claro, eso. esa foto que vamos a ver. Sí. Ahora. Ah, ¿sí van a manera ¿Por qué no? decimos esa ahora. foto que vamos a ver ahora, ahora. Igual tengo mejores, pero la vamos a ver ahora. Poniéndole un cierre a la nota y agradeciéndote y agradeciendo a los chicos de Prana que nos recibieron. Ay, no, gracias a ustedes. Eh, oh. No puede estar Frank Caster metido en estas respuestas, ¿sí? Ok. Porque ya está, Fran. ¿Streamer favorito? Mi hermano, Colder. Bien, colder. Colder. Colder, perfecto. Colder, colder pero con ah, dos o. Colder. Colder. Eh, streamer que no bancas que más odias Que no podés ver. Que no te gusta. Colder. Mira todo lo que estoy diciendo para es que, darle tiempo. No, es que me, me presionás porque yo no miro. Momento, no. Es que pibe. Julián Serrano no me cae mucho. Eh, pero no, hay ahí. un pibe que es, que es youtuber y es streamer y no me lo banco Este que lo denunciaron... Sí, yo no. no Bueno, ese lo detesto El demente tampoco No, no, para Este que lo, lo denunciaron ¿Cómo? por supuesto a gusto a la hermana El español dale. Dale dale review. la review! Dale, dale a la review. este no lo banco No lo banco porque en YouTube hace una cosa Muy bien, Dani eh, En YouTube es una cosa Y en stream, bardea ¿Y argentino alguno que no te guste? No, no a los que miro, los miro porque me gustan, así que no. Bien, un no sueño sé. pero corto, viajar puede... por el mundo. Ah, pero puede ser de ahora, de... de, de... No, no, no algo tan tipo, no sé. Estar en paz, ser feliz, tener mi familia, mis cosas. Bien. Y ya está. ¿Hacer música, te gusta? Sí, me gustaría, pero no... ¿Nací yo? Mira, lo que digo es, nací con todo el don. <risa> nací... ¡Hermosa! No. Nadera. No, sí. Nací simpática, soy bailarina, soy todo, pero canto para el culo, entonces la verdad es que no me acompaña. ¿Sos bailarina? Me encanta, sí. puede hacer video de baile también, o contenido que tenga que ver con baile. Sí, no, haciendo jazz dance, porque de ahí no paso. Ah, ¿Te gusta el jazz dance? Bueno, sí. jazz dance podés también. Lo bueno hemos sí un la verdad Pero en el de Fran. En el de Fran. En el mío lo tengo que jugar, lo tengo que jugar. En tu estrés. Y sí, cuando era chica bailaba, patinaba así todo. La nota termina, ¿sabes por qué? Porque. Porque Marque está terminando, ¿no? Ya estamos. Ya estamos. Pero yo no estoy terminando, yo quiero seguir. No importa, pero ya estamos, mirá. Bueno, volvito más. polvito, un polvito fantástico nos pusieron. Le agradecemos. Gracias, querido. Gracias por recibirnos. Gracias, Marisilla. Estuvimos en tus comienzos y estamos decir ahora... eso. Gracias a ustedes porque están desde que yo soy muy chiquitita. No, desde que tengo como 20. Desde que tengo como 20. Eh, no, de verdad, gracias a ustedes porque me incentivan a un montón de cosas. Me incentivan a crecer siempre. Bueno, Los quiero mucho, de verdad. Muchas Pero gracias a vos. Los queremos mucho a vos y a Fran. Y de esta manera cerramos un nuevo TV. Nos vemos mm. la semana que viene. Bye, bye. Uf. Muy bien. ¡Cómo no era ve nunca! ¿Pero ¿cuatro? puedo terminarme? ¿O oh, no? Ya te No, me quiero, me quedo. Terminate, terminate. Porque mira, voy a salir. Bueno, si no, Nos hacemos, hacemos una buena. Hacemos una buena foto parados ahí eh, con colores, con cosas, alguna linda foto. ¿Vos pensás que. Después depende? Si no tenés ni arroba. No, y si no. La gente ya me defiende, se defienden al camarón. No, después del desastre. Después del desastre que hiciste en el IRL. ¿Qué IRL? El, el de sushi. Que lo, lo cagaba pedos a.. qué Yeah. <t–> <hablarat Christmas> so so no, okay, so you know, so uh, uh, uh, pero <a> uh -huh. no hizo empanadas? ¿Qué hizo? Hizo empanada con mi guía Perfecto. No se muevan, no respiren. Escúchame, abrita si está la que más queremos. Te no creo, ¿no? Obvio. Obvio, porque ustedes están desde el inicio. Muy bien. Es mi pareja digital favorita, siempre lo digo. Frank. ¿Mi pareja? Vas a tener problemas, eh. No, no. Digital. Y eso son la pareja digital. Ah, ok. Poliamor okay. digital. Poliamor digital. Polia digital. Digital. digital. ¿Seguimos? ¿Aplaudió? Se aplaudió ella. Ah, bueno, vuelvo a aplaudir. Sí. ¿Tira muchas rimas? ¿Cabbage? Sí. Es el mejor. ¿Sabe algo este muchacho? Demasiado. ¿Pero seguro? Es muy culto, sí. Decí que no. no o sea, no le voy a pedir. Estamos en una plaza. ¿No? ¿Te lo hace? Pero no, no, estoy seguro que no. No. Estoy seguro que me levante y no me va a tirar. Sí, sí, te rimas. tira. Te maté. No, no, para nada. No me esperaba. esta situación. Hola, a ver, acá. vení, vení, vení. Activémoslo. Activémoslo. ¿Cómo se activa un cabbage acá? Un cabbage se activa así, mirá. Ok. Ajá, ajá. Ah. Activamos, activamos con el nano, con mi hermano, activamos, con activamos, activamos, activamos, activamos en el boom bap con los pipes de full heart. Vamos a una vamos a un una boludez para arrancar algo. ¿Vivís haciendo boludeza. Sí, ¿sí? ¿sí? sí, ya sé, pero una más. ¿Qué es lo que? Ah, vamos oh, no a boludo mojado. seca líquido, ¿vale? Boludo, lo mojaste todo. Vamos. Ah. Estoy grabando. Cuando grabo tengo que poner en hold para que no se me deje de grabar. El otro día eh, no, hice, no Cuando hiciste esta misma boludez, sí, no lo pusiste a grabar. Sí, puse a grabar. No, la otra vez no. Tiene batería titilando ¿Vos trajiste la batería? No.